hay que luchar por un socialismo hay que meterle al pueblo un socialismo que vivan como socialistas eso dicen los que crearon esa idea Para venderle al pueblo Pero los que crearon esa idea Ellos sí no viven como socialistas Viven como capitalistas Y lo hemos visto a lo largo de la historia Nomás ustedes desen cuenta Por ahí algún video Donde Fidel Castro está por allá en Rusia En el momento que él estaba En su cuartico de hora Cuando estaba vivo Estaba haciendo una visita a Rusia Bueno, perfecto Tenía en su mano izquierda Dos Rolex uno con la hora de cuba y el otro con la hora de rusia no es lo chistoso de ver dos relojes no es eh, el que sea estrafarario tener dos relojes lo que suena contradictorio es que ellos rechazan el imperialismo vamos por el socialismo pero viven como capitalistas porque los dos rolex ambos son americanos los zapatos que usan también son americanos Las prendas que usan son americanas Vuelvo y digo Hacen meterle la idea a un pueblo De que viva como un miserable Mientras ellos viven como reyes Es una cosa que uno no le puede caber en la cabeza Y hoy, pleno siglo XXI Seguimos con lo mismo Mire lo que está pasando En las noticias pasadas decíamos que La guerrilla vive en Venezuela Ven, eh, Maduro dice que no Vladimir también dice que no. Ahora lo que hicieron fue cambiarle el nombre a la guerrilla y entonces ahora ya no la llaman la guerrilla del Farc ni el LN, sino los Tancol, como si eso fuera la solución. Ahora, cosa tan arbitraria, la Asamblea Nacional que era legal expuso muchos problemas que habían. De, de Falco, de asesinatos, de despliegues militares, de derroches, de muchas cosas La legal asamblea nacional, la del 2015 Y luego, y ellos están persiguiendo a los verdaderos culpables Y luego aparece la asamblea nacional, la que es presidida por Jorge Rodríguez Otro payaso del circo Y nombra a los que eran perseguidos, los nombra ahora aquí en la asamblea nacional Entonces ahora los de la asamblea nacional persiguen a los que lo han acusado o sea, estos que alborotaron el avispero, resultaron siendo la, las propias víctimas. Pero esa es la idea socialista. Independientemente de los ideales que se tengan, solo basta con mirar alrededor y ver la realidad de un supuesto socialismo luego de 23 años de destrucción de Venezuela. Ustedes mírenlo, no es porque yo lo quiera decir, mírenlo. Si hay lo contrario, dígamelo. Para tristeza de muchos se cumplió otro aniversario de la fecha en la que un grupo de personas que no creían en la democracia Sabían que para destruirla solo debían usarla para llegar hacia el poder Para Venezuela y los venezolanos febrero es un mes importante varios patriotas del siglo XIX y XX nacieron en este mes y también sucedieron hechos fundamentales en la historia de esa nación una de ellas fue la batalla de la victoria de 1814 lamentablemente en nuestros días febrero significa el comienzo del, del debacle de nuestro país primero con la intentona golpista de hugo chávez en 1992 que fue en un febrero y años más tarde con su toma del poder por las vías democráticas en 1999 ahora más exactamente, el 4 de febrero de 1992, 30 años después, fue el primer gran, gran golpe a la democracia venezolana, cuando unos militares decidieron tomar el poder por la fuerza y asesinar al presidente de la república, en ese entonces, Carlos Andrés Pérez. No lo lograron, no lograron acabar con la vida del primer mandatario ni con la de su esposa e hijas Que resistieron en el palacio de Miraflores los ataques de hombres armados Pero desafortunadamente decenas de inocentes fueron asesinados por los golpistas Por esos mismos que una vez en el poder decidieron también matar a la democracia venezolana Con errores, desaciertos y sobre todo mucha pobreza y mucha tristeza Eso es triste, pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal leenla y activen la campanita de notificaciones y compartamos con todos háganos saber sus comentarios no se le olvide que gracias a ustedes nosotros seguimos aquí dando lora, nos interesa y a veces suena aburrido repetir tanto esto pero es para que la gente entienda porque lo que más causa curiosidad es que la gente ve lo que está pasando con Venezuela ve lo que está pasando con Cuba ve lo que está pasando con Nicaragua, ve lo que está pasando con Bolivia y todavía quieren seguir montando izquierdas y quieren seguir montando comunismo y quieren montar socialismo Entonces no basta con decirlo una sola vez Nos toca repetirlo varias veces Para que la gente entienda Mi abuelo decía Primero se acabará la alabaza que los marranos En 1998 Hugo Chávez seis años después Ganó las elecciones presidenciales Y esta vez decidió usar Mecanismos democráticos para tomar el poder en el que estuvo hasta su muerte En 1999 Específicamente el 2 de febrero Cuando Chávez juró como presidente de Venezuela Hay fechas que lamentamos con profundo dolor Y si tenemos una Los venezolanos es precisamente Esa en la que un grupo De personas que no creían En la democracia pero sabían que para destruirla Había que usarla, había que disfrazarse En ella misma para así mismo llegar al poder Antes destinaron las armas De la república para intentar Tomar el poder por la fuerza y hoy la usan para no perderlo que fue el primer error que cometió Chávez y la gente se lo aplaudió porque él tomó las armas de la república para hacer un, un golpe de estado para tomar el poder toma o sea, usa las armas de la República para tomar el poder y ahora las usan contra el pueblo, las mismas armas de la República, para no perder ese poder. Ya son 23 años desde de que el chavismo llegó al poder. Estamos hablando de una generación entera y sin lugar a dudas de la época más oscura de nuestra historia contemporánea. Ningún gobierno tan corrupto como el de Chávez y Maduro, el creador del desastre y el sucesor del mismo, ningún gobierno tan empobrecedor, ningún go gobierno tan tan violador de derechos humanos y ciertamente ningún gobierno que haya manejado tanto dinero en nuestros casi 211 años como república y además manejado mal manejado suena redundante pero es la verdad son 6 millones de personas son más de 6 millones que han huido de venezuela por la crisis económica producida por la dictadura de maduro de la delincuencia promovida desde el poder y de la represión ejercida por grupos de tarea de Nicolás Maduro contra aquellos que luchan por un cambio en el país. El eslogan del chavismo que se ha autoimpuesto diferentes etiquetas como revolucionarios, defensores de los más necesitados. Y antiimperialistas No puede a estas alturas evitar Que el mundo entero lo reconozca Por lo que han causado en Venezuela Pobreza, corrupción, represión Y mucha tristeza Y eso lo vemos solamente con los más de 6 millones Que han huido de Venezuela Para esa fecha cuando Chávez alcanzó el poder La pobreza en Venezuela no llegaba Al 40% Oígase bien, la pobreza no llegaba al 40% Según datos del Instituto Nacional de Estadística INE Pero desafortunadamente a la fecha de hoy, el 96% de los venezolanos se encuentran bajo línea de pobreza y el 79% en pobreza extrema. Muéstrenme algo bonito, no lo hay. La realidad que vive Venezuela es muy diferente a lo que trataba de demostrar el régimen de Maduro. La destrucción chavista es imposible de ocultar e imposible de excusar alegando falsos bloqueos o supuestos ataques que ni existen ni han existido. Los únicos responsables de esta realidad son los que son quienes han ocultado la silla en Miraflores y sus asesores expertos en autoritarismo, los cubanos cuantitativamente hablando lo que se puede demostrar. Algunos datos que dan cuenta de la barbarie cleptocrática y dictatorial revolucionaria recientemente numerados por el diputado y economista José Guerra son elocuentes. Para 1998 Venezuela producía cerca de a 3 millones y medio de barriles diarios ojo para 1998 cuando estaba Chávez en el 2021 apenas alcanzó a llegar pasadito los 600 mil barriles diarios y ha llegado a bajar hasta los 330 mil barriles por día. También disfrutó de, la, de los mayores precios petroleros de la historia. Hoy el país, el país importa gasolina, imagínense. Destruyeron PDVSA, que durante la democracia fue el modelo en el mundo. PDVSA era una de las empresas, de las instituciones, de los eslogan más grandes que habían del mundo. Haciendo un análisis, Hugo Chávez recibió 14 mil nueve millones de dólares en reservas internacionales en el banco central de venezuela pero para el 2021 esas reservas fueron 5 mil 914 millones de dólares o sea palabras más palabras menos venezuela está en bancarrota chávez también recibió una deuda externa oígase bien que esto es importante ese dato recibió una deuda externa de 32 mil nueve millones de dólares la cual saltó a 120 mil millones de dólares en el 2021. Triplicaron la deuda hipotecando el futuro La inflación fue el 240% en promedio en el lapso Entre 1999 y 2021 Este es un récord planetario difícil de igualar El Bolívar al cambio antes de Chávez Llegó a 17 pesos colombianos Saquen ustedes las propias conclusiones No es que queramos difamar Saquen ustedes las propias conclusiones Y si ustedes ven que esto serviría para el futuro Vamos para adelante Si no, tomen conciencia antes de que la sigan, ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.